Hola, soy Carlos, bienvenidos sean todos a un nuevo video de Tinocher Spanish El día de hoy les voy a enseñar a hacer un downgrade, a bajar de versión de iOS 14 a iOS 13 Aquí como pueden ver, mi dispositivo está en iOS 14 De hecho aquí visualizan algunas funciones del sistema operativo Podemos irnos hasta la configuración para verificar esta información Pero el día de hoy les voy a enseñar un método súper fácil para poder hacer el downgrade bueno chicos, para poder hacer el downgrade o bajar de versión de iOS 14 a iOS 13, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero que nada y primero que todo, tener el software de Rayboot descargado e instalado en nuestra PC. ¿ok? El programa que vamos a utilizar es este de aquí abajo, se llama TinoShare Rayboot, recuerden que la información va a estar en la descripción del video. Y pues es importante tener una licencia del programa. Ya después que ustedes lo descarguen, lo instalen y hayan registrado la licencia, lo ejecutan como administrador. Muy bien, una vez conectado el dispositivo, aquí nos detecta la versión, qué dispositivo estamos conectando. Y lo primero que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice reparar sistema operativo. ¿sí? Esto lo vamos a hacer de esta manera porque pues... Eh, es la mejor opción ¿sí? para hacer el downgrade, le damos a reparar el sistema operativo, eh, aquí si le damos clic aquí a reparar simplemente nos va a solucionar algunos problemas que podemos tener en la versión actual, pero sin embargo no nos hace el downgrade, no vamos a bajar de versión, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, nos vamos a ir al modo avanzado, ¿sí? eh, en el modo avanzado hay que tener en cuenta que la información se va a perder, se va a borrar y es importante tener una copia de seguridad de toda la información de nuestro dispositivo, ustedes pueden hacer la copia de seguridad con iTunes o con cualquier alternativa, pueden hacer una copia de seguridad en iCloud, lo importante es que pues si no desean perder la información tengan esa copia para que después eh, restauren la copia de seguridad y restauren su información. Bueno, ya una vez dicho todo esto, eh, le damos clic aquí donde dice Reparar. Aquí automáticamente el programa de Rayboot va a detectar nuestro dispositivo conectado, va a detectar la versión eh, de iOS 13 que Apple está firmando en el momento. Y pues en el caso de no tenerla, eh, ya tendríamos que descargarla. ¿Okay? Le damos clic aquí donde dice Descargar para que descargue la versión de iOS eh, de iOS 13. ¿Sí? En este caso, como ya tenemos la versión... Eh, vamos a detener eh, la descarga pero pues si no la tienen es importante que ustedes descarguen el firmware ok en el caso tal de que ustedes de por, por cualquier razón ustedes tengan la versión descargada si ¿sí? el ipsw aquí el programa les da la opción de importar esa versión le dan clic ahí en importar le dan en examinar Y ahora vamos a buscar eh, el IPSW de iOS 13, ¿sí? donde nosotros tenemos ubicado el archivo. En este caso ya yo, yo lo tengo descargado, de hecho aquí está en la carpeta de descargas. Okay, seleccionamos el archivo, el IPSW y le damos a dar a donde dice abrir. Okay, automáticamente eh, se va a agregar el archivo y le damos clic donde dice reparar ahora. A continuación, eh, Rayboot se va a encargar de verificar que el archivo descargado, que el archivo seleccionado, eh, esté correcto. Apple lo esté firmando. Y pues obviamente va a verificar que el sistema operativo eh, no esté corrupto, eh, esté descargado completamente. Aquí simplemente tenemos que esperar a que el procedimiento de verificación eh, termine. Ya cuando aparezca esta pantalla es porque el dispositivo se va a reiniciar. Y el sistema de Rayboot Pro se va a encargar de reparar el sistema operativo Realmente no lo repara Sin embargo lo que hace Rayboot es mediante el archivo de iOS 13 Hacer el downgrade, hacer la restauración y bajar de versión de iOS 14 a iOS 13 Aquí simplemente esperamos Chicos y listo, ya después de que aparezca esta pantalla que dice reparación completada el dispositivo se va a reiniciar y ya queda de nuestra parte configurarlo, lo que yo voy a hacer es configurar el dispositivo para mostrarles efectivamente que ha sido restaurado de IOS 14 a IOS 13, y listo chicos después de haber configurado el dispositivo ya vamos a estar en IOS 13 ¿sí? recuerden que este procedimiento va a borrar toda la información, aquí en configuración general de información, verificamos que estamos en IOS 13, y eso lo resta eh, restaurar una copia de seguridad en el dispositivo, espero que les haya gustado, recuerden que soy Carlos, muchas gracias y hasta pronto.